Tenían dinámica al, al momento de, pues, de los domingos, ¿no? de sus cultos. Yo les voy a decir algo, y se los voy a decir también aquí a la iglesia. Yo me quedé sin palabras cuando escuché que las niñas dijeron tantos versos seguidos. Nosotros, eh, por lo regular, bueno, muchos, muchos, un gran porcentaje de creyentes te recitan Filipenses 4.13 y Juan 3.16. Y de ahí en fuera, quién sabe… ¿Qué más, ¿no? Y Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de ahí en fuera, felicidades por, esa, por ese trabajo. ¿Quién, quién es, ¿Quiénes son los papás de esas niñas? ¿Ah, están allá? Ah, con razón fueron a enseñarles allá. Qué bien, qué, qué espero que los niños de comunidad ya lleguen allá diciéndome todo el Proverbio 4. Bueno, nomás con el puro Salmo 119 que recite. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces nosotros también tenemos dinámica en, en nuestra congregación. Nuestra dinámica es referente a nuestras predicaciones. Nos, creo que el pastor José Luis Díaz está predicando de manera expositiva también, ¿verdad? Es, eh, ¿Qué libro están estudiando ahorita? Bueno, yo sé que ahorita están en stand-by con esto de todo, pero ¿qué libro estaban estudiando? Pedro, las cartas de Pedro. Oh, primera, primera de Pedro. Ok, ok. Eh, con nosotros tenemos un sistema de predicación en donde yo a la iglesia les doy un rol de lectura Y ellos leen un capítulo por día, casi todos se lo memorizan el capítulo también <ríe> Leen de lunes a sábado seis capítulos, un capítulo cada día Y el, domingo, el día domingo no tenemos lectura, leemos un salmo en la congregación y predicamos uno de esos seis capítulos que leímos en la semana, de manera que lo contextualizamos, lo que llevamos de lectura, de manera que cuando leemos, ya de cuando predicamos ya sabemos lo que, lo que se está, o, o, o el contexto de lo que se va a hacer, ¿no? Y obviamente lo contextualizamos. Y nosotros estamos en el libro de los profetas. Nosotros comenzamos con Génesis capítulo 1 en enero del año pasado. Ya tenemos un año y diez meses. Eh, ya nos aventamos todos los libros este, del Pentateuco Todos los libros históricos también ya, los, ya nos los aventamos Y pauseamos en los poéticos para irnos a los profetas Así que en esta ocasión toca hablar sobre Amós, el profeta Amós Pero estuve platicando ayer con, con, con el pastor José Luis sobre esto Y pues caímos en cuenta de que realmente iba a ser algo complicado el, el, Para ustedes iglesia la continuidad porque yo tendría que hacer una introducción hoy para la iglesia, yo tenía que hacer una introducción de este profeta, eh, pero entiendo que sería complicado el, el, la, la aplicación continua, porque ya no se le iba a dar continuidad. Así que voy a hablar de un tema que en ambas iglesias estamos llevando, tanto ustedes como nosotros lo estamos llevando. Un tema, porque eso, eso lo predico los domingos y los miércoles predico del libro de los hechos, pero... En los días viernes nos reunimos a hablar de la doctrina de la salvación y ustedes están llevando el mismo manual que llevamos nosotros, es el que estamos llevando nosotros también en la Iglesia Comunidad Giré. Eh, ¿Quién lleva contestado hasta… quién va al día en sus lecciones para los de Cielos Nuevos? ¿Quién va al día en sus lecciones en la doctrina de la salvación? ¿Qué lección van? A ver… En la adopción. Ok, ya vieron el tema de la adopción. ¿Ya vieron la justificación? Sí, ¿verdad? La santificación. ¿Están en la santificación? Perfecto. Nosotros la santificación la terminamos la semana pasada. Entonces vamos casi, casi parejos ahí con eso. Y esta semana comenzamos un tema que se llama la perseverancia. ¿Y esto de qué es la perseverancia? Ese tema significa, o, o vámonos, vamos a verlo así de esta manera, ¿no? Eh, hay un texto muy famoso en la Escritura, en la Biblia, que dice que el que persevera hasta el final, este será salvo. Y la gran pregunta es, ¿quién es el que será salvo y quién es el que va a perseverar? Y esa es la gran pregunta. Y desde que empezamos nosotros con este estudio, eh, desde la primera clase ya se estaba haciendo esta pregunta… Se nos estaban haciendo esta pregunta que si cuándo es que o, o, o quiénes son los que iban a perseverar hasta el final ya llegarán ustedes pero para cuando lleguen ya van a traer un contexto gracias a esta predicación eh, apenas es una de hecho es la siguiente lección de después de la santificación ¿eh? así que voy a darle apertura a eso solamente voy a ver uno de los puntos de ese, de la perseverancia sus ovejas son los que van a perseverar hasta el final nos han vendido el o nos han vendido la idea, infundiéndonos miedo incluso con este pasaje, ¿no? Con, no con este que acabo de leer, sino con el que les acabo de mencionar, el que preservar y hasta el final este será salvo. Y nos acaban, nos venden la idea de que tenemos que estar en la lucha constante perseverando y efectivamente cuando ustedes lean la lección de la perseverancia, una de las preguntas, creo que es la primera pregunta que viene ahí en la lección, dice ¿en qué tenemos que perseverar? Y no les voy a dar la respuesta, busquen ustedes, ¿no? Pero pues, no, pues para qué predico, ¿verdad? Y, y ahí se van a dar cuenta, hermanos, que nosotros tenemos que perseverar, a ver iglesia, los que estuvieron este viernes, ¿en qué tenemos que perseverar nosotros? Según los textos que leímos ahí, en la fe, en qué más? ¿En las buenas obras? ¿En qué más? ¿En la confianza en el Señor? ¿En qué más? ¿En la doctrina? ¿Y en qué más? y en la palabra, eso es lo que tenemos que perseverar y, y esa es la pregunta que dice y ya les di la respuesta a uno de, de, de la lección de cuando lleven la perseverancia que creo deben de llevar a la próxima semana no y, y esa es la lección o eso es lo que dice la escritura que nosotros debemos de perseverar pero la pregunta es, obviamente, ¿cómo es que nosotros perseveramos en todo esto? ¿Y cómo es posible que nosotros podamos perseverar en la doctrina? ¿Cómo es posible que nosotros podamos perseverar en la fe? ¿Cómo es posible que nosotros podamos preferar, pre, perseverar en la confianza en el Señor? Y la respuesta, hermanos, la encontramos aquí en lo, que dijo, en lo que dijo Jesús y que lo leemos en el Evangelio de Juan. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que no sigue a Jesús, hermanos, el que no quiere nada con el Evangelio, es porque no son ovejas de Jesús. Así de simple, así de sencillo, es una verdad sumamente complicada porque muchas veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo también a veces. Porque nos frustramos nosotros, porque vamos y evangelizamos o le, le hablamos al vecino, le hablamos al hijo, le hablamos al hermano, le hablamos al vecino y no quiere nada. ¿Por qué no siguen la voz del maestro? Porque no son sus ovejas, por esas razones que no quieren nada con el evangelio. ¿Y por qué no siguen la voz del maestro si Jesús les está hablando? ¿Por qué no siguen? ¿Será acaso que la voz de Jesús no es sumamente poderosa como para atraerlos así? Porque podríamos decir eso, ¿no? Porque sabemos qué es lo que dice la escritura. Primera de Corintios 1.21 lo citamos mucho nosotros en comunidad Jiré. ¿Qué es lo que dice Primera 1 de Corintios 1.21, hermanos? Que tuvo pues a Dios salvar, tuvo pues, a bien, Dios salvar a los creyentes a través de qué? De la locura de la predicación Nosotros predicamos Y el Espíritu Santo abre el entendimiento De la persona que escucha Y esa es la manera en la que se manifiesta la salvación En la vida de las personas a través de la palabra Tenemos resultados Como en la predicación de Jonás Que los estuvimos analizando en la iglesia por dos semanas La predicación de Jonás en Nínive Fue sumamente cortita solamente decía de aquí a 40 días Nínive será destruido es todo lo que les dijo no les dijo arrepiéntense no les dijo nada pero como eran palabras directas del Señor eso vino a traer un arrepentimiento a Nínive porque era la palabra y dice la escritura las ovejas escuchan mi voz yo las conozco y me siguen pero antes de esto de, de decir primero deja algo en el verso 26 no creen porque no son de mis ovejas. Y si no son sus ovejas esas personas a las que le hablamos, esas personas a las que se les predica, entonces, ¿qué son esas, esas personas? ¿De quién son esas personas? Si no son de Jesús, ¿de quién son? Veamos, vamos a ver el contexto, hermanos, de este de, de, de lo que está diciendo aquí eh, Jesús. En el, capítulo, en el capítulo 9, un capítulo antes, el Señor sana a un ciego de nacimiento Y el Señor va caminando y sana a, a, este, a este joven Le escupe tierra en el piso Perdón, escupe el piso y con la tierra hace lodo Se lo untan los ojos y le dice Ve al estanque de eh. lávate Y vas a recobrar la vista Y él va, se lava Y entonces recobre la vista Y empiezan a juzgar y a criticar porque eh, recibió sanidad en un día de reposo entonces querían echarle en cara a Jesús que Jesús estaba haciendo eso por doctrina de demonios y porque principalmente lo estaba haciendo en sábado y era ilícito hacer algo en sábado y empieza él con esto y este es el contexto y ahí es cuando lo acorralan a Jesús y tratan de decirle a Jesús ya dinos quién eres tú Dinos si tú eres el Mesías Y Jesús no les dijo eso Y Jesús es entonces cuando les dice Ustedes no quieren oír mi voz Porque, perdón, ustedes no escuchan mi voz Porque no son mis ovejas Por eso no lo entienden En otra ocasión a Jesús le preguntan ¿Por qué hablas en parábolas y qué es lo que dijo Jesús? Para que solamente mis discípulos entiendan Para que los demás no entiendan Y a veces a nosotros, a nosotros es sumamente complicado esto hermano la razón por la que tu pariente, la razón por la que ah, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo o tu esposa, la razón por la que no escuchan y perdona que te lo diga crudo, es que no es oveja del Señor. No te puedo mentir yo, yo no te puedo echar mentiras y, de, y, y te tengo que decir la verdad. Es una verdad que duele y eso es, es cierto yo tengo parientes que yo quisiera que fueran ovejas del Señor tengo hermanos carnales de sangre que yo quisiera que fueran ovejas del Señor y todavía oro al Señor y clamo por misericordia para ellos pero no entienden el mensaje porque no son ovejas del Señor y ante eso ¿qué puedo hacer yo si no solamente orar y predicarles de ahí en fuera no puedo hacer nada porque tú no puedes convencer absolutamente a nadie porque yo no puedo convencer a nadie Por más maestro que sea Y por mejor teología que tenga Y por tantos libros que yo tenga Y tanto conocimiento que yo tenga Y que te pueda exponer Te pueda traer una predicación sumamente expositiva Extrayendo todo el contenido real del mensaje Si no son ovejas del Señor No van a entender nada Yo no puedo convencer a nadie Por más elocuente que yo sea porque esa es una obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que trae el convencimiento El Espíritu Santo es el que trae la convicción del arrepentimiento El Espíritu Santo es el que nos hace confesar a Jesús como el Salvador De ahí en fuera no podemos Y entonces aquí el Señor les dice Vamos a, ahora, todavía un capítulo antes, vámonos al capítulo 8 un capítulo todavía antes, al capítulo 8, vámonos al verso 43. El verso 43. Una vez más le dice Jesús una pregunta muy parecida o, o a un mensaje muy similar al que estamos viendo, todo está en el mismo contexto y le dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿O por qué no entienden mis palabras? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo responde. Porque la pregunta es una pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo responde. Y dice, "No entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra." Y hermanos, Jesús no está diciendo que su voz no es lo sumamente poderosa como para que no lo escuchen, ni es sumamente alta para que no lo escuchen, ni tampoco está diciendo ustedes son sordos, no les está diciendo sino que les está hablando en un en un ámbito totalmente espiritual, ustedes no pueden escuchar mi palabra y aquí viene por qué razón no pueden escuchar su palabra, porque ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer,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 Y desde ahí tendríamos que irnos, hermanos, a la creación y luego todavía antes de la creación. Pregunta para los de Cielo Nuevo, no para Comunidad IRE. ¿Cuándo fueron ustedes salvos? ¿En qué momento fueron ustedes salvos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿No fuiste cuando hiciste una oración? ¿No fue cuando tú, tú no fuiste salvo cuando alguien te predicó? sino que ahí se mostró la salvación a tu vida, que es diferente. Pero tu salvación la obtuviste antes de la fundación del mundo, ya vistes ese tema llamada la predestinación, ¿verdad? Y no podemos, hermanos, no sé si tú ya habías escuchado este término, pero tú no puedes creer en una predestinación sin creer en una doble predestinación no sé si ya habías escuchado el término doble predestinación ¿qué es esto de la doble predestinación? ahora sí, como le diré, ¿qué es la doble predestinación? a ver ¿eh? hermanos, Proverbios 16.4 dice todo lo ha hecho el Señor para sí mismo ¿aún el malo? ¿o, o aún el impío? para el día malo ¿para el día qué dice? Sino para el día malo, ahí está todas las cosas ha hecho Jehová para quién para su propia gloria, no y aún al impío para el día malo, lo que significa que aún el mismo pecado nos demuestra más la santidad del Señor, nos demuestra un cuán más santo es él, y por eso dice que todo lo hizo para su gloria, y luego todavía dejan claro, aún. El impío, aún al pecador, el Señor lo creó para el día malo. No puedo creer que el Señor a mí me salvó desde antes de la eternidad y los que no son salvos, no. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía, porque Él lo había decretado, que tú serías salvo, pero que el pecador, pues estaba diseñado desde el principio para el infierno. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque por eso Jesús dijo, ustedes son de vuestro Padre el Diablo. Y ahora esto es desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Entonces esto significa que cuando el hombre cayó en el Génesis, cuando el hombre cayó en Génesis capítulo 3, desde ese momento al Señor no se le salió de las manos la creación sino que el Señor ya lo había decretado que así sería, porque sería ilógico pensar que el Señor tuvo que idear un, un, un plan B para la humanidad cuando el hombre cayó, y entonces se caería toda nuestra doctrina de la predestinación. Entonces yo no podría decir que yo soy salvo desde antes de la eternidad si todavía no había una caída del hombre. Yo no puedo decir que fui salvo, que fui escogido desde antes. Y tenemos toda la Biblia desde Génesis Apocalipsis que nos enseña eso. Yo no podría creer en eso si no creo que aún el malo fue hecho, que aún el impío fue hecho para el día malo. Yo no lo podría creer porque la gran pregunta, entonces ¿soy salvo de qué? ¿Cómo que el Señor me salvó desde antes de la fundación del mundo? ¿De qué? De su propia ira que Él ya tenía y que un día iba a descargar en la cruz del Calvario sobre su propio Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, tenemos que la salvación, dice un autor, y que por aquí algunos de ustedes ya debieron de haber leído ese libro porque lo dieron en portavoces, que se llama Dios salva pecadores, ¿lo leyeron ese libro? Ahí dice el autor, se me fue el nombre del autor, Oscar Arocha. Oscar Arocha él dice la salvación es totalmente trinitaria. Es diseñada por el Padre, es aplicada por el Espí por, por el Hijo y es ejecutada por el Espíritu Santo. Totalmente trinitaria. Entonces el Señor ya tenía su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y entonces así llegamos a la caída del hombre. Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 tenemos un verso muy famoso, después de que el hombre cae, ya sabemos la historia, no vamos a entrar en detalles de que la serpiente engaña a la mujer y que la mujer convence al hombre y que comen del fruto, que no sabemos qué fruto fue, pero comen, caen en pecado y luego Dios le habla a quién le habla en Génesis capítulo 3, verso 15, vamos a leerlo, Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti, ¿a quien le está diciendo? A, a Satanás. Eh, pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. ¿Qué significa, qué es la simiente? Muchas gracias. ¿Qué es la simiente? ¿Qué significa simiente? Descendencia, ¿no? Y vean lo que les está diciendo, yo pondré enemistad entre tu descendencia, le dice a la, a la serpiente, a Satanás. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Ustedes no me escuchan porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Y aquí desde Génesis 3.15 está diciendo a, a Satanás le dice Pondré enemistad entre tu simiente Entre tus hijos Que yo mismo voy a crear Pero que no van a ser mis ovejas Que no van a ser mis hijos Que van a ser tu descendencia Satanás Pondré enemistad entre esa simiente Pero también Entre la simiente de la mujer ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Cristo Está hablando de Cristo y está diciendo y tú vas a herir en el calcañar a esa simiente. Cuando vaya a la cruz, tú lo vas a herir, no lo vas a matar. Pero esa simiente de la mujer, Cristo va a venir y te va a aplastar la cabeza a ti Satanás. Ejecutada la salvación por el Hijo. Y entonces estamos viendo hermanos que existen dos simientes. Que existen la simiente... Que venimos de Dios, sus hijos, y aparte están los hijos del diablo. Y por eso le está diciendo aquí, le está diciendo el Señor, ustedes no pueden escuchar mi palabra porque ustedes son hijos de Satanás. Y ustedes quieren hacer la voluntad de Satanás, no quieren hacer la voluntad de mi Padre. Ustedes tienen sus anhelos y sus deseos pecaminosos solamente Y no tienen mayor interés de buscar la voluntad del Señor Dos simientes ¿Me siguen? ¿Estamos? ¿Me estoy explicando? Entonces sí Regresamos a Juan entonces capítulo 10 Juan capítulo 10 Verso 26 Pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Entonces, ¿quiénes, son, ¿quiénes no son las ovejas? ¿Quiénes no son las ovejas del Señor? Dijimos que había dos simientes, ¿verdad? Y Una es la simiente de Satanás y la otra es la simiente de Cristo. Y entonces estamos viendo aquí que los simientes... De Satanás no puede escuchar la voz de Dios. No puede escucharla porque son de su padre, el diablo. Y ahora aquí el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y entonces sí, ¿qué hacen? Me siguen. Pero vean qué interesante, hermano, como dice aquí el orden en el que está la sintaxis de la frase. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabes qué significa esto el orden? Está diciendo, no, no dice, pasan a ser mis ovejas cuando me escuchan y me siguen. Está diciendo, mis ovejas ya son sus ovejas. Antes de que escuchen el mensaje del Señor, ya son ovejas del Señor. Desde antes de la fundación del mundo. Y como son mis ovejas, entonces sí, se les predica. Y pero como ya son ovejas del Señor, entonces escuchan. Pero los que no son, no escuchan. Los que ya no son ovejas, no escuchan. En una ocasión se me fue exactamente la ciudad en la que se encontraba Pablo en el libro de los hechos. Pero Pablo está... Está en una de las ocasiones que se pone triste En un par de ocasiones tú, tú lees Que entró como una tipo de depresión Y el Señor le tuvo que decir a Pablo ten ánimo y, y en una de esas ocasiones el Señor le dice Pablo necesito que prediques todavía aquí Porque aquí hay pueblo mío Que necesita escuchar el mensaje Y lo interesante es que todavía no habían escuchado el mensaje Pero ya eran pueblo del Señor ¿Por qué? Porque la salvación cuando se obtuvo, hermanos ¿En qué momento fuimos salvos? Antes de la fundación del mundo Y aún antes de la fundación de los siglos, dice la palabra Antes de que el tiempo fuese llamado tiempo Antes de que las horas fueran llamadas horas Antes de que los minutos fueran <coughs> perdón, fueran llamados minutos Ya teníamos nosotros la salvación y entonces dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, interesante que el Señor nos conoce, Él sabe quiénes son sus ovejas. Él sabe quiénes son sus ovejas y luego dice, me siguen. Entonces, sí, seguimos al Señor porque Él nos habló, porque Él nos atrajo hacia Él, no porque nosotros lo buscamos. Nosotros estamos totalmente incapacitados para buscarle, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y Él nos dio vida a nosotros, Él nos dio vida a nosotros. Y juntamente con Él somos crucificados. ¿Pero quién lo hizo? Él. No lo hiciste tú. Tú no buscaste al Señor. No puedes buscarlo. Si lo buscas por tus propias fuerzas, te pierdes. Si lo buscas por tus propias fuerzas, no lo encuentras. Necesitas que el Señor te hable. En una ocasión estaba escuchando un mensaje de Pastor Sugel Michelen. Y él dice, ah, pone el ejemplo de la creación. Él dice que en el principio el Señor dijo, sea la luz... Y fue la luz. ¿Qué orden? El Señor primero habló y entonces se ejecutó, ¿no? Y ahora vemos aquí, hermanos, el mismo dice, ¿no? Que ahora, así, así mismo, nosotros se alumbra el evangelio en nuestras vidas. Cuando escuchamos el mensaje del Señor, el Señor habla a través de su palabra y entonces, sí, se hace la vida en nosotros. Por eso es importante evangelizar, por eso es importante predicar. Pero así es como se, así es como nosotros vemos o sabemos quiénes son las ovejas del Señor, La, aquellas que escuchan su voz y lo siguen. Continuamos. Interesante que dice que aún antes de ese llamado ya éramos sus ovejas. Y para eso vamos a reafirmarlo en el verso 14. Vamos a regresarnos al verso 14. Dice: Yo soy el buen pastor.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 Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este verso 16 es importante, porque en qué contexto lo está diciendo, se lo está diciendo a los judíos, ¿no? Y le está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿de quién está hablando? De los gentiles. Y luego todavía dice aquí, aquellas también... Deben de invocarme Para que yo entre en su corazón Y como soy un caballero Les voy a permitir que si me dicen Que no me aceptan No voy a entrar en su corazón Ahí estoy leyendo otra Biblia ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice eso? No dice hay otras ovejas Que no son de este redil y, y, y me tienen que aceptar en su corazón Y me tienen que hacer una invitación Y tienen que hacer una oración de fe Para que yo entre en ellas No dice eso Aquí dice, hay otras ovejas que no son de este redil, es decir, nosotros que no somos judíos, nosotros que somos gentiles. Y aquí importante, aquellos también debo traer. ¿Lo hiciste tú o lo hizo el Señor? Aquellas también debo traer y entonces sí, oirán mi voz, porque son sus ovejas. Los que no escuchan su voz no son sus ovejas. Los que no quieren hacer la voluntad del Padre no son sus ovejas. Y aquel que permaneciere hasta el final, este será salvo. ¿Quiénes permanecen hasta el final? Sus ovejas. Sus ovejas. Y Seguimos en el Evangelio de Juan, acompáñenme al capítulo 6. El capítulo 6, pero bueno, antes, antes de cambiarnos, antes, quédate ahí en el verso 16, una vez más vamos a leerlo. Aquellas también debo traer y luego dice aquí el verbo en futuro, oirán mi voz. Pero vean cómo dice antes de que escuchen su voz, también tengo y aquí está en qué tiempo, en presente. También tengo otras ovejas que todavía no escuchan el mensaje pero ya son ovejas que todavía no escuchan el evangelio pero ya son ovejas en qué tiempo está en presente y entonces sí, después dice oirán mi voz y ellas me van a seguir en, en, en el ámbito de, de la ganadería o no sé cómo se le llama en este caso de la de, de las ovejas el pastor en esta en esta alegoría del, del pastor y las ovejas en occidente, aquí en este lado, se utiliza que las ovejas vayan delante y atrás van los perros que son pastores. ¿no? Aquí se utiliza que con unos perros metan a, a, al redil a, a las ovejas. Pero en el ámbito de allá no lo hacen así. Allá el pastor, o al menos en los tiempos de Jesús y en aquel entonces, el pastor, era teníamos a David, por ejemplo, que tenía este, este, este oficio, Allá el pastor va por delante de las ovejas, no por atrás como lo conocemos de este lado del mundo. Va por delante y las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. De hecho en este mismo contexto Jesús dice que hay un portero porque también se conocía a un portero y el portero se ponía ahí pues, para abrir y cerrar la puerta del corral, cuidar que no se salieran las las las ovejas, pero estos porteros eran unos asalariados, ¿qué significa esto? Que en el momento del verdadero peligro ellos iban a huir, no les iba a importar nada porque era su trabajo solamente Pero el buen pastor, por eso dice Jesús, en sus siete yo soy del evangelio de Juan Pero el buen pastor no es un asalariado, el buen pastor da su vida por las ovejas y aquí es lo que estamos viendo, que el Señor da la vida por quienes, esto, esto también es interesante hermanos y por esto, y esto lo tengo que aclarar. El buen pastor da la vida por quienes, qué es lo que dijo Jesús y luego todavía dice a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Porque yo tengo el poder para entregarla, recuperarla, pero por quienes lo hizo. Por sus ovejas Y esto es una verdad Sumamente difícil de entender Porque luego Dicen no, Jesús murió Por toda la humanidad Hermanos No es así Jesús murió Por sus ovejas Si Jesús hubiese muerto Por toda la humanidad Toda la humanidad Fuese salva o me están diciendo que Jesús no tiene el poder o me están diciendo que el sacrificio de Jesús no fue completo me están diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo como para que Él muriera y aún así no se alcanzaran todos a salvar no hermanos Jesús murió por muchos dice la palabra literalmente con esa palabra por muchos no por todos pero Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, sí, de tal manera amó Dios al cosmos, es decir, de tal manera amó Dios a su creación, que dio a su único Hijo, ¿para qué? Para que el creyente, es la traducción más correcta, para que el creyente tuviera vida eterna, no para que el mundo tuviera vida eterna, sino para que el creyente tuviera vida eterna. ¿Y quién es el creyente? Aquel que escucha la voz de su pastor y lo sigue, sus ovejas. Sus ovejas solamente pueden entender el mensaje de la salvación. Oye, pero Dios entregó a su Hijo para todo el mundo No, dice eso la Escritura La Escritura dice que de tal manera amó Dios a todo el mundo Pero continúa diciendo que solamente los que creen Es decir, solamente sus creyentes Tendrán vida eterna Y el siguiente verso dice que el que no cree Ya está condenado ya ha sido condenado ¿Cuándo fue condenado? Antes de la fundación del mundo Verdades complicadas de entender Pero son verdades Son verdades hermanos Y ahora continuamos Ahora sí que es lo que dijo El Señor Vámonos al verso 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y como resultado de que somos sus ovejas, dice el 28, ¿yo qué? Les doy vida eterna, yo se las doy porque son mis ovejas, no porque me la pidieron, yo se las doy, no porque se están portando bien, sino porque son mis ovejas. Y entonces sí, hermanos, ¿qué es lo que dice aquí? No perecerán jamás ¿quiénes son los que perseverarán hasta el final? sus ovejas y no perecerán jamás y luego dice bien claro ni nadie las arrebatará de mi mano y cuando dice nadie les va a poder quitar de mi mano ahí entras tú sobre tu propia vida también y esto debería de traernos un gran gozo a nosotros. Y esto nos debería de traer una gran paz a nosotros, hermanos. Porque significa que nadie las arrebata de su mano. Significa que por más pecador que yo soy, por más que me equivoco, por más que caigo, yo sigo estando en las manos del Señor porque nadie las arrebata de su mano. Si yo soy su oveja, aunque yo tropiece, abogado tengo para con el Padre, ni mi propio pecado me puede separar de su mano. Uh. Yo estoy seguro en Cristo Yo estoy seguro en sus manos Porque desde antes de la fundación del mundo Me escogió, me llamó, me predestinó para la panza de su gloria dice Efesios capítulo 1 Fui diseñado para la alabanza de su gloria Aunque yo me equivoque, aunque yo peque Aunque me vuelva a tropezar Aunque me haya alejado yo del redil Un día el Señor me debe de traer de vuelta Porque yo soy su oveja Porque Él habla y yo escucho su voz Porque soy su oveja Nada me podrá separar de su mano Nada Juan capítulo 6, vámonos ahora sí al verso 35. Una vez más el Señor hablando, uno de sus, de sus siete yo soy que dice en el Evangelio de Juan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas hoy he dicho que aunque me habéis visto,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 Sino que lo resucite el día Postrero Jesús está diciendo El que viene a mí Yo no lo voy a echar fuera Porque viene a mí Porque el Padre lo envía a mí Jesús no está diciendo aquí El que a mí viene porque un día Decidió seguir a Cristo El que a mí viene porque un día Dijo Señor te abro mi corazón Jesús no dice el que viene a mí porque hizo una oración de fe. Aquí no dice el que viene a mí porque eh, eh, porque le dijo el Señor una promesa que si lo sanaba, eh, o porque yo lo sané, o porque le hice el milagro, y entonces si vino a mí, yo no lo voy a echar fuera. No, no dice nada de eso. ¿Qué es lo que dice aquí? El que a mí viene, ¿qué? Verso 37 Antes de decir que vendrá a mí Dice todo lo que el Padre Me da Todo lo que el Padre me da ¿Qué? Vendrá a mí ¿Y de quién está hablando Cuando dice todo lo que el Padre me da? Está hablando de nosotros hermanos Lo podemos corroborar más adelante Cuando dice que Él nos va a resucitar El día postrero Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y entonces si el que viene a mí No le echo fuera porque el Padre me lo dio. Y, y no vine a ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, del Padre. Y esto es lo más interesante, el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, sus ovejas que escuchan su voz y lo siguen, no pierda a quién. Yo, nada, vean cómo lo dice en palabras de Cristo. Fíjense qué interesante que la salvación aquí nos está demostrando que no está en tus manos, que tu salvación está en las manos de Cristo y dice aquí que es la voluntad del Padre, que no se pierda nadie, que todo lo que me diere sus ovejas no pierda yo a ninguna o a nada, que no pierda nada, sino que lo resucite el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré hermanos si tú escuchas el mensaje de jesús y lo sigues es porque eres su oveja y si tú sigues a jesús y tú eres su oveja Tú estás en las manos de Jesús y la voluntad del Padre es que Jesús no pierda nada. Así que la gran pregunta que ha dividido iglesias, si la salvación se pierde o no, muchos dicen sí, se pierde, no hermanos. Estás diciendo que Jesús no es lo sumamente poderoso para sostener Y estás diciendo que Jesús es un mentiroso Porque Jesús dijo el que está en mis manos yo no lo voy a perder Sino que lo he de resucitar aún en el día postrero Tu salvación está en las manos de Cristo No está ni en tu santidad la salvación no está en tus buenos actos, tu salvación no está en el hecho de que hoy estés sentado aquí, tu salvación no depende de cuán espiritual es tu vida tu salvación depende de la mano de Cristo y Cristo dijo los que están en mí son los que el Padre me envía y estos yo no voy a perder a ninguno porque yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas para que tengan vida y la tengan en abundancia porque son mis ovejas, porque escuchan mi voz y me siguen. Los que no me siguen porque no son mis ovejas y son de vuestro Padre el diablo, pero los que me siguen son mis ovejas. y el que persevera hasta el final es porque son ovejas de Cristo y el que hace que perseveren hasta el final es Cristo que nos sostiene en su mano no depende de ti, no depende de ti por eso Jesús dijo la voluntad es que no pierda y luego todavía agrega el ego ego en, en, en, en, en griego significa yo por eso cuando dicen egocentrista o egoísta, pues estás hablando de yo, de yo. Y dice aquí que todo lo que me diera el Padre no pierda y luego agrega Jesús, yo, que no pierda yo nada. No dice que la voluntad del Padre es que no se pierda nadie. Aquí dice bien en claro Jesús que yo no pierda nada. ¿Acaso Jesús no es lo poderoso como para sostener la salvación que te dio o es lo sumamente poderoso para darte la salvación y que esa, esa salvación permanezca entonces hermano ¿quién sostiene mi salvación? ¿quién sostiene tu salvación? mis actos, tus actos ¿Mi iglesia, tu iglesia? ¿Mi pastor, tu pastor? ¿Mi conocimiento, tu conocimiento? ¿Mis obras, tus obras? ¿Mi teología, tu teología? ¿Mi familia, tu familia? ¿O oh, mi Cristo, tu Cristo? Él es el que sostiene nuestra salvación. Y si yo no tuve ningún mérito en esto, dice Efesios, ningún mérito tenemos nosotros en la salvación, sino que es una obra de Él. Entonces, ¿cómo alguien perdería algo que ni siquiera pudo obtener por méritos propios? Mi salvación está en las manos de Cristo. Tu salvación está en las manos de Cristo. Estamos seguros en las manos del Señor. Nada nos podrá arrebatar de su mano. Me encanta, Romanos, hermanos. Y siempre, bueno, seguido termino con esto, porque para mí es un es, un, es una bomba, es una explosión. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8 versículo 28 pero antes de llegar ahí Romanos capítulo 6 hermanos habla de, de cómo somos esclavos o cómo éramos esclavos del pecado y cómo ahora ya no somos esclavos del pecado dice el capítulo 6 sino que ahora somos esclavos de la justicia de Cristo y tú ya sabes qué significa la justificación porque ya te la hablaron de la justificación luego el capítulo 7 Pablo dice hey, yo quisiera hacer muchas cosas que no puedo porque el mismo pecado me atrae el mismo pecado hace que yo esté ahí por más que quiero hacer lo que quiero hacer no lo hago sino lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción gracias doy por Jesucristo que lo hace dice el apóstol Pablo como diciendo a pesar de que ya no soy esclavo del pecado sigo cometiendo pecado y entonces dice comienza Romanos capítulo 8 en el verso 1 Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús A pesar de que seguimos pecando Ninguna condenación hay Para nosotros que estamos en Cristo Jesús Y el verso 28 termina entonces sí diciendo con esto Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Hicieron la oración de fe Ah no Esto es a los que conforme a su propósito Son Llamados Porque los que antes conoció También los predestinó ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo Para que fuesen hechos hijos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y como nosotros somos sus ovejas Escuchamos su voz ¿Estamos? Y a los que llamó A estos también justificó Estábamos en nuestros pecados, pero ahora somos posicionados justos delante del Señor y no lo hizo porque yo lo pidiera, sino porque el Señor lo hizo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ay pero eres un pecador y eso que es cristiano, ja, Dios es el que justifica, no mi vecino, no el señor de la tienda que me da bien caro lo que compro Dios es el que justifica, Dios es el que me pone en una posición correcta delante de Él, por más pecador que yo sea, Dios es el que justifica. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estamos en sus manos, ya lo leímos, ¿verdad? Estamos en su mano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo entonces? o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero es decir no importa lo que nos pase no importa que tengamos persecución no importa que el mismo gobierno nos quiera callar no importa que el mismo gobierno diga que nos va a meter a la cárcel nosotros los pastores si hablamos un discurso de odio porque todo el tiempo somos contados como ovejas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 Pero si yo soy responsable de mi salvación, yo soy el que peca, ah, yo también soy una cosa creada. Y dice aquí, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En sus manos estamos seguros, sus ovejas escuchan su voz y lo siguen y cuando lo siguen estamos en sus manos. Y la voluntad del Padre es que el Hijo no pierda a ninguno. ¿Quién es el que perseverará hasta el final? Sus ovejas. En sus manos nosotros estamos seguros. Seguro, pero Pastor Luis Dice la palabra Ocupaos pues de vuestra salvación Con temor y temblor" ahí dice que, que vamos a perder la salvación No dice eso Cuando dice Ocupaos de vuestra salvación Ustedes que lean, lean mucho en ETV ¿Verdad? Nueva Traducción Viviente Usa José Luis Asa. Ahí lo dice más claro Dice, como ustedes ya son salvos Esfuércense en demostrar Los resultados de su salvación con temor y reverencia. Ya soy salvo, ya estoy en sus manos seguro, ahora me esfuerzo por demostrar que soy salvo, no porque la vaya a perder, porque mi salvación está en las manos de Cristo. Y el sacrificio de la cruz es completo, el sacrificio es completo. En sus manos estoy seguro. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias porque en tus manos estamos nosotros seguros. Gracias Señor porque si yo no tuve ningún mérito... Para alcanzar esa salvación entonces no hay nada que pueda hacer Dios para que la pierda Gracias Señor, gracias Padre Santo porque nos has llamado Tú eres el que nos llamaste, tú eres el que nos justificaste Tú eres Señor el que dio la vida por nosotros tus ovejas Gracias Señor porque tú nos diste la Capacidad de creer, tú nos diste la Capacidad de arrepentirnos, gracias Señor Porque tú hiciste que nosotros fuésemos Hacia ti cuando nosotros estábamos Incapacitados para hacerlo Señor, tú nos Llamaste Y pudimos escuchar tu voz Porque somos tus ovejas, gracias Señor Por eso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 nuestro, en sus manos estamos nosotros seguros. En sus manos estamos nosotros seguros. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias por esa salvación que nos has dado. Tu iglesia dice, amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos fuimos bendecidos esta mañana? La verdad que yo me voy bien bendecida. Y pues como es de costumbre, le tenemos un detallito de parte de la congregación, para usted y su familia. Y pues muchas gracias, Dios les bendiga, esperemos que les guste. Fue mucho sacrificio traerlo porque ni una le quité. mi aguante. Y, y otra, pues tenemos otra costumbre también aquí en nuestra congregación. Que es levantar una ofrenda para el pastor La verdad que fuimos bien bendecidos Y pues hay que bendecirlo también Chayito va a estar pasando Que no suene por favor familia mm. Ya yes, suena Pues ya para despedirnos, yo creo que hay otro anuncio. Nos están haciendo una invitación de Tierra Fértil a que nos conectemos a una caldera de oración vía Zoom los sábados de 6 a 8 por la mañana. Se va a estar orando por el evento que se va a llevar a cabo en noviembre, que es desde un seminario de… nos van a hablar acerca del aborto. Se pueden conectar a la hora que sea, ¿no? o sea, de, en el horario es de 6 a 8 a la hora que tú puedas. Ya próximamente nos van a pasar un link en el grupo de Cielo Nuevo para que los podamos conectar ahí. Y pues a los papás que pasen por los niños a, al saloncito a recogerlos. Y pues yo creo que es todo, ya no hay otro anuncio. Ya no. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos despedidos. Gracias.